¿Quién es? 3.c. De nuestro pinche callejón. 3.c. Pinches putos. Cruzaron la línea. Esa es la guerra de los muertos. 3 fileros, hombres, ¿no? chale. No más la verguen los tragos. Ya, yeah, ya. Yeah. La pandilla está en la casa. Mezclando sustancias. Yes. La fiesta nunca para. Llegamos por todos. Tus colegas se preparan. Se preparan pero no son nada. No Llegan como niños haciendo sus mamadas la zona está presente moviendo los conectes Checa homie money maker yo no copeo fucking chota, la boca aquí ya explota el tiro que te toca mejor no abra la boca rapero de cuarta que la ganga aquí manda te atrapa Tomada faca, no le arman a banda dejo que le ardan apagan las alarmas me cuida la santa esas tiraderas no me tiran nada de mi lado, a la verga actuaria, salen opacados, en corto los acabo, me salieron falsos, yo anduve descalzo, siguiendo malos pasos, las calles son duras, te dejan abajo, pero aquí ando, aquí ando, aquí ando, guachando la movie, o cualquier error, como Ascari movie, causando terror, coronando mi campeón, barras al renglón, ando con el menú. No, BR23, no, like, no, this little like this lil check Agárrale el bolígrafo y pégale a la nota Sigo caminando tras mis sueños y nada me derrota Ni esos criticones, ni mis alas rotas Mejor tome nota, cuidado de pisas? Tierra pantanosa De a mi city, zona deliciosa Por favor mi amor, no seas tan caprichosa La vida no es como te la pintan, no es color de rosa Cuidado que te muerde la serpiente, no seas tan ostentosa Camina derechito, de eso trata la cosa Aquí las avenidas son muy peligrosas Siluetas pintadas, rodeando las moscas Eso es lo que pasa cuando no cierras la boca Adiós, pido perdón y agarro lo que me toca Pancho, avísale a la villa que ya llegó la tropa, destapa la champaña y jálate a mi loca. No me provoques y métele turbo a tu troca. Que traigo un moneymaker, sistema nitrógeno que explota. Y si preguntas quiénes somos, avísale a la jota. Riri, Ritunitri, My Lil J, o sea, zona villa y también de game. Prenda la consola y aplastele a la playa. Aplástele a la Play. Dedicado de Sonavilla. Y también de gay. Y también de gay.